Todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Estoy grabando en voz en off mm, Me estoy escuchando doble, voy a quitarme los auriculares porque si no me voy a liar más Dirás, el audio no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando en el vídeo Ya lo sé, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que había música de copyright, todo lógicamente por, por, por YouTube Para que no me diga, eh, eh, copyright ¡Dólar amarillo! Bueno, dólar amarillo sería así cobrarse, esperemos llegar a los mil suscriptores, así que ayúdame a llegar y podremos eh, monetizar los vídeos y esas cositas. Sigamos. Aquí lo que estoy haciendo es presentar el vídeo, ¿vale? Estoy explicando un poco eh, de qué trata la chocolatada, ¿vale? Es una chocolatada eh, realizada por Fem San Andreu, que es... Es eh, eh, Un partido ¿Vale? Político Realizado por eh, Marc Giverert ¿Vale? Y ahí explico un poco por encima Las propuestas que tiene Este chico Para mejorar Lo que sería El pueblo eh, No me acuerdo cuáles eran Así que vamos a saltar un poco Este trozo Aquí me pongo a hablar Porque no me callo Ya lo estás viendo Sigo leyendo Esa soy yo leyendo Ahí está, como ves, soy muy grande, ¿vale? O sea, soy más grande que un árbol, literalmente, mira el árbol y mírame a mí, sí, ocupo mucho, ocupo mucho, por eso no os miento, por eso soy una osa polar, porque soy muy grande. Sí, cállate ya, puedes pasar así... Vale, pues bueno, no sé qué estoy explicando ahí, ¿eh? no me acuerdo no, no tengo tanta memoria como para acordarme de eso eh, Como estás viendo, por cierto, llevo un chaleco y una chapa Que, por cierto, está al revés Lo podría haber puesto del derecho eh, Perfecto eh, Ese chaleco, ¿vale? Y esa chapa es de la televisión Y dirás, ¿trabajas para la televisión? Eh, no Porque no me pagan <risa> Eh, pero hago una colaboración con la Barca Producción, que es una televisión del de pueblo. Que ¡Sacaba este trozo! Vale, aquí, <ríe> aquí estoy explicando eh, el eslogan, ¿vale? Que es Vecinos por el Cambio, que es el eslogan de Fem San Andreu. Como ves, ocupo mucho, soy más grande que la carpa, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que tenemos aquí en la mesa, que tenemos chocolate. Y magdalenas para comer, ¿vale? Y las servilletas para limpiarse, porque luego te llenas la boca de chocolate y. y como que no, ¿sabes? La gente va a pensar que tienes bigote. Entonces, aquí eh, digo que hay que comer, hay que comer, <risa> hay que comer, <risa> hay que comer, eso lo digo mucho, hay que comer. Eh, no sé qué estoy diciendo aquí así ah, sí, que, que, que había mucha gente Y que en ese momento pues ya no había tanta gente Que sacaba este trozo Que me ha ganado él! Vale, eh, luego aquí Estamos despidiendo. Estoy diciendo que si quieres deja un like que es gratuito y han puesto una animación muy chula. Eso no lo digo en el vídeo, pero lo digo en la voz en off. Eh, luego deja tu comentario qué te ha parecido este mini video blog y esta voz en off tan interesante que estoy poniendo al final. En... Qué te está pareciendo esta voz en off? Creo que está bastante interesante. Y luego también puedes suscribirte Que es totalmente gratuito Y luego aquí estoy explicando Porque estoy hablando mucho, ya lo sé Igual que la voz de no Y lo voy a decir rápido porque se acaba el vídeo Voy a hacer un extensible cuando lleguemos a los 300 suscriptores Vale, voy a estar un día haciendo un directo Haciendo pausas, obviamente Y también voy a hacer un vídeo especial Cuando lleguemos a los... Al 6 años de YouTube Se acabó el vídeo <risa>